Hola qué tal amigos de La Voz de la Afición Pues sí, eh, este día 11 de marzo Amanecimos con la noticia De que Juventus Ya no quiere a Cristiano Ronaldo Una sorpresa en realidad Juventus eh, pues pone a la venta al gran astro portugués Después eh, de tres años eh, De haber llegado con, Como el gran fichaje en la temporada Desde pues el Real Madrid En España, la estancia de Cristiano Ronaldo En la Juventus de, de Turín estaría llegando a su fin tras el tercer fracaso de la UEFA Champions League objetivo por el que habían fichado al gran eh, crack portugués por una millonaria suma con tres fracasos rotundos en, la, rotundos en la espalda, la Juventus estaría pensando en la venta de Cristiano Ronaldo en este verano, cuando aún le queda un año más de su contrato esto con la finalidad pues, de recuperar un poco de la inversión Realizada realizada con este jugador hace tres temporadas, además de reducir el gasto de nómina que representa el salario del Ex, no, ex Real Madrid. Eh, bueno, eh, de acuerdo a Mediaset, los directivos de la Juventus de Turín ven viable la salida de Cristiano Ronaldo para ajustar los números en las finanzas del club, por lo que el próximo verano están dispuestos a escuchar ofertas para vender al Astro Lusitano la Juventus pagó 100 millones de euros por Cristiano Ronaldo al Real Madrid cifra que parecía una ganga para pues o CR7 parecía ser la pieza que faltaba al cuadro italiano para campeonar en la, la Champions League torneo donde se había quedado al límite en un par de ocasiones eh. en temporadas recientes los tres fracasos en Champions parecen hacer más notaria la incapacidad de la Juventus de mantener un salario de 54 millones de euros brutos ...por temporada que es lo que gana el crack CR7... ...además de que la crisis pandémica... ...afectó pues las finanzas del club... ...como en la mayoría de, del mundo, ¿verdad?... ...de todos los clubes a nivel mundial... ...ha sido la, la tendencia, la afectación de la, de la pandemia... ...a nivel financiero. ¿Acaso será el regreso de CR7 al Real Madrid? Con esta crisis que está pasando futbolística El cuadro merengue Pues Yo pienso que Es muy muy probable Bueno pues Muchísimas gracias por ver el video Soy la voz de la afición Si te gustó dale like Si no te has suscrito suscríbete para más videos Y dale click a la campanita Para que te avisen cuando Suba más videos Muchísimas gracias y que la pases muy bien Hasta luego